Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Recordemos que estamos editando la plantilla Series Lite en WordPress. Muy bien, pero en esta oportunidad vamos a empezar una serie de videos eh, en donde vamos a utilizar un plugin para poder hacer una tienda virtual y poder vender nuestros productos. Se trata del plugin WooCommerce. Muy bien, nos vamos acá a Plugins, añadir nuevo. Vamos a añadir este plugin y vamos a buscar aquí WooCommerce e-commerce Woo WooCommerce. Muy bien. Ahí está cargando y... Muy bien, aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a instalarlo. Bien, una vez instalado, vamos aquí a activarlo. Muy bien, entonces, ya una vez activado, si nos nos fijamos aquí, se ha abierto la, la pestaña de plugins y aquí está ya WooCommerce instalado y activado, muy bien, entonces nos vamos aquí fíjense en páginas, vamos a abrir todas las páginas en una nueva pestaña y como podrán observar aquí se han creado las páginas carrito y la página de pago Ambos, ambas páginas se han creado por defecto al momento de la instalación de WooCommerce, estas páginas no las podemos borrar, no las debemos borrar puesto que si abrimos aquí en editar nos vamos a dar cuenta que llevan cada una un código ok entonces esas páginas no vamos, no podemos ni debemos borrarlas ok si es que queremos tener nuestra tienda virtual ok bien además fíjense si nos vamos aquí a apariencias widgets estamos haciendo un preámbulo nada más esto lo vamos a estudiar con más detenimiento pero para decirles que por ejemplo aquí tenemos eh, que se ha creado un widget también al momento de la instalación de WooCommerce que se llama búsqueda de productos Ok, este widget por ejemplo lo podemos añadir en cualquier sección de nuestra página. Por ejemplo, aquí en área de pie de página vamos a ponerle un título. Por ejemplo, buscar producto. Buscar producto, vamos a ponerle así. Ok, le vamos a dar a guardar. Muy bien, y fíjense, vamos a visitar el sitio. Visitamos el sitio y si nos vamos al área del pie de página... Fíjense, tenemos aquí ya el widget de buscar productos. Obviamente todavía no hemos ingresado ningún producto. Es solamente, como les vuelvo a decir, un preámbulo nomás de lo que será el curso de WooCommerce eh, enfocado para la plantilla Serif Lite. Muy bien, nos vemos a la próxima.